Bien, vamos a ver eh, el uso de las referencias, tanto relativas como absolutas, en las distintas hojas de cálculo las que, con las que podemos trabajar. Eh, pues Hojas de cálculo como por ejemplo Excel o eh, en este caso Calc. Pero vamos, la teoría es la misma y la aplicación es exactamente la misma. Eh, para ello vamos a valernos de un pequeño ejercicio en el que eh, pues desarrollaremos eh, las tablas de, de multiplicar, ¿vale? del, del 1 a, al 10. Debemos tener en cuenta que cuando eh, el modo de referenciar de las distintas hojas de cálculo va a ser siempre, eh, por defecto, de manera relativa. ¿Qué quiere decir eso? Bien, nosotros, eh, cuando queremos que toda esta. Eh, este conjunto de celdas eh, a medida que vayamos avanzando en las mismas, vayan sumándose uno a cada una de ellas, es decir, que aquí aparezca dos, tres, cuatro, etc., eh, tendremos que introducir una fórmula de manera que eh, pues, se produzca este este comportamiento. ¿no? Para ello siempre tenemos que tener en cuenta que eh, las hojas de cálculo parten siempre, en todo caso, de la celda en la que están, en la que estamos ahora mismo. Es decir, que estamos en la celda C3 y estando en esta celda C3, para que eh, se sume 1 el valor que tenemos almacenado en la celda B3, tendríamos que ponerlo de esta manera, es igual a esta celda, este valor, el almacenado aquí, B3, más 1, ¿de acuerdo? Lo mismo pasaría con el resto de las celdas, pero para eso podemos valernos de esta herramienta, este pequeño cuadrado que aparece en la parte inferior derecha, ¿Vale? Que podemos arrastrar y automáticamente lo que pasa, lo que pasa es que eh, se copia. ¿Y qué se copia realmente? Vamos a verlo. Voy a hacerlo mediante el menú. Voy a copiar y voy a pegar. Vemos que se copia fórmula. Y como se copia la fórmula, evidentemente se copia también eh, el, el resultado, ¿de acuerdo? Eh, vamos a colocar, a disponer en este caso, eh, esta misma disposición, pero ahora en vertical, con lo cual lo que tenemos que hacer es transponer, pegado especial, vamos a eh, pegar números y fórmulas, transponiéndolo, es decir, lo que está en columnas va a pasar a filas, ¿de acuerdo? Y ahora lo que haremos será multiplicar cada uno de estos elementos y almacenarlos en las celdas correspondientes, en la celda de, interse de intersección entre ambas. Por ejemplo, se supone que eh, el valor de la celda G15 debe ser el producto de la celda G3 por la celda A6, A15. ¿Vale? Es igual, luego con el teclado, G3 por A15. ¿De acuerdo? 6 por 6, 36, claramente. Pero, ¿qué pasa si nosotros nos movemos de columna? Como nos hemos movido una columna, realmente, y no hemos utilizado referencias absolutas, lo que va a pasar es lo siguiente. 0, ¿por qué 0? Si pulsamos sobre F2, vemos que Calc y Excel actúa de la misma manera, ha movido una columna en los dos casos. Es decir, ha pasado de eh, la celda G3 a la H3 y de la celda A15 a la celda B15. ¿Vale? Eh, evidentemente este no es el comportamiento que queremos. Tenemos que fijar la eh, columna. A 15, de modo que en esta misma fila siempre se esté multiplicando por esa por el valor que está en esa columna. De modo que para hacerlo lo que tenemos que hacer es eh, colocar el símbolo de dólar en esta, en esta, antes de, de la a, ¿vale? Que es el defini, eh, lo que define la columna. ¿De acuerdo? De modo que si copiamos y pegamos, ya lo hace de manera correcta. Pero qué pasa si nosotros. Ahora lo que hacemos es copiamos y pasamos a la fila inferior. ¿Qué ha pasado? Vemos que la referencia a la columna está bien, porque la tenemos como referencia absoluta, pero la referencia a la, eh, a la fila eh, número 3 de la eh, columna H no se hace de manera correcta. Tendríamos que fijarla... ¿Vale? Y te, en este caso tendríamos que fijar la fila, es decir, tendríamos que colocar el símbolo del dólar antes de el número, de modo que si yo copio Control C y pego Control V, efectivamente 7 por 7 va a ser 49, es correcto. Y esto ya lo podemos trasladar a toda esta tabla, de modo que lo que he hecho es copiar Control C y lo voy a pegar de modo que la tabla se rellene de manera automática. Bien, con esto, eh, espero que haya quedado un poco más claro el concepto de eh, referencia relativa y referencia absoluta. Y ante cualquier duda, pues no, eh, no dudéis en, en ponerlo en los comentarios o en dirigiros a mi correo o en la página web. Un saludo.